Hola, buenos días mis curlies. bienvenidos al canal de Curly Mange, ¿de acuerdo? Ya sabéis que un canal de Curly Mange que es especialmente creado para las mujeres con pelo afro, 4C Sí, sí, porque yo soy 4C, ¿vale? Entonces yo creo un canal especialmente para gente con pelo rizado como yo y también lo que es eh, un canal también donde las mujeres pueden encontrar su espacio para poder eh, cuidarse ya no solamente el cabello sino eh, descubrir los productos nuevos que hay para nuestra piel nuestros labios nuestros ojos vale entonces yo voy a dar un poco ir haciendo reviews ya sabéis que ya he dado la explicación de por qué no estaba en el canal eh, habían desaparecido vídeos y ahora pues eh, eh, ven, vuelvo otra vez con más fuerza y también ya os dije que había vuelto en el mundo de la cosmética y por lo tanto voy a contar las cosas ahora mismo de primera mano ¿vale? de todos los productos que voy utilizando para mi piel negra eh, eh, pues para que podáis saber más o menos qué, qué, qué firmas tienen productos para nosotros y cosas así que eso es muy importante para, no, para ir directamente al grano y no perder el tiempo en los centros comerciales que somos mujeres afro de hoy en día y no tenemos mucho tiempo y, y tenemos que llegar a todo ¿vale? entonces entonces vamos a empezar ahora mismo. En la anterior vídeo se hablaba de que iban a hablar los productos Kiko. ¿Quién lo conoce? Kiko. Calidad, precio. Me encanta esta firma. Es súper linda. Bueno, tengo que decir que a mí la firma Kiko por hacer este review no me paga, ¿vale? Para que no penséis que yo esté aquí diciendo las cosas porque tal. No, a mí no me pagan. Yo hago review porque quiero que la gente... Eh, Compre cosas que realmente les van a ir bien, que no se gasten el dinero por ganar, por gastar, ¿vale? Entonces, que las, no están las cosas, no están el horno para bollos. Entonces, hoy vamos a hablaros de estos dos productos. Voy a hablaros de estos dos productos de Kiko, ¿vale? Uno es eh, una BB Cream, ¿vale? Si Podéis ver ahí, BB Cream, ¿vale? que me compré? ¿Me encanta? ¿Fantástica? Y luego, este es un Smart hydrating es una, una, un maquillaje hidratante que se ve que es un maquillaje inteligente, es decir, que cuando tú te lo pones, eh, digamos que se mimetiza con tu piel, pues, eh, y se queda del color que es tu piel, ¿vale? Digamos que es como un maquillaje, es un maquillaje inteligente, ¿ok? Entonces, es Smart hydrating Foundation, Foundation hidratante ¿vale? Es una, uh, una, una, un maquillaje hidratante, ¿vale? Mientras que esta es la BB Cream de toda la vida, entonces, diferencias. Vamos a ver por las diferencias que se ven. Vale, aquí por ejemplo te pone que es Smart, que hidrata, que es una crema de maquillaje, maquillaje hidratante, ¿vale? Mientras en la BB Cream te pone que es, es una protección diaria, que tiene además, eh, es una BB Cream y tiene una protección. 30, que eso me ha gustado mucho porque mucha gente piensa que la piel negra no existe protección, pero eso es mentira porque nosotros tenemos tendencia a que nos salgan las manchas y las mujeres negras que me estén viendo saben de qué hablo y aparte cuando te salen se queda muchísimo más oscura que tu color de piel y para que se marchen, es, es, es, o sea, para que eliminarlas es muy difícil y muchas veces cuando las eliminas se te queda mucho más blanca, mucho más clara esa zona que el resto de la cara, ¿no? que el resto de la cara entonces eh, tenemos que protegernos la piel sí o sí, ¿vale? ahora, dicho esto, vamos a hablar de cómo me han parecido a mí estos productos, ¿vale? este es el primero que me compré de Kiko ya había utilizado otros maquillajes de Kiko hacía muchísimo tiempo pero nunca había utilizado una BB Cream de Cream, yo he utilizado eh, BB Cream de, de, de Bobby Brown, utilizo muchos eh, de NARS, muchos, muchos, ¿sabes? Y, pero nunca había utilizado una, una de Kiko porque yo pensaba que al, al costar menos, pues a lo mejor no era tan buena y tal, pero, mira, los de Kiko me pueden dar con un zapatazo porque su BB Cream es estupenda, la verdad que estoy muy contenta de haberme la comprado y no tiene nada que envidiar a las demás BB Creams, ¿vale? O sea, es... es Sirve para lo que sirve, que es para que tú eh, puedas ponerte un maquillaje súper rápido, eh, tapar las imperfecciones, pero que lleves la cara bien, ¿de acuerdo? Eh, cubre lo que tiene que cubrir, ¿vale? No es para personas que tienen grandes imperfecciones, porque es una BB Cream y cosas que tiene, estas que me cosa es muy ligera, me encanta, porque es muy ligera y a veces me la pongo con los dedos simplemente, me doy con los deditos en las zonas que tengo un poco de manchita y ya está, un poco lo que es la zona de la frente que es lo que he hecho hoy, en la zona de los pómulos, aquí y ya está, vale me ha gustado muchísimo que es muy hidratante, me la puedo poner con los dedos con la brocha, con, eh, con el pincel de maquillaje me ha gusta me gusta mucho ¿vale, esta BB Cream, ahora Siguiente producto, Smart. El producto Smart de Kiko eh, está bien también, ¿vale? Oh, tengo que decir que la diferencia entre, el, entre este y este es porque este, por ejemplo, tiene pigmento tirando más a naranja, ¿vale? Lo que hace que nos dé más luz a la piel, ¿vale? Mientras este tiene un pigmento, digamos, como más rosacio, más tierra, como casi como más café, ¿vale? Entonces. Te deja la piel igual, pero no te aporta esa luminosidad que nos gusta a nosotros porque siempre la tenemos que conseguir intentando pues con dos, dos productos, ¿vale? Para que nos den esa, esa luminosidad y no se que la cara como plana, toda oscura, sino que tenga un poquito puntos de luz. Esa es la diferencia. Con esta, al tener un pinto más naranja, nos deja un color, digamos, no claro, pero sí que, no, que nos ilumina un poco más la cara, ¿vale? Porque al, al, también se mimitiza con tu, lo que es tu color de piel. Pero hay que tener mucho cuidado a no cogerse un color muy claro, porque si lo coges muy claro, se quedará como, eh, como si vieras una careta, ¿vale? Es muy importante elegirse el color de, de maquillaje que sea para ti, ¿vale? Otra cosa que he notado de esta, por ejemplo, que no he notado de la BB Cream, es que esta eh, es un poquito más, digamos, eh, se desliza menos en la piel. Es decir, cuando yo me la pongo con brocha o me la pongo con, con, con, con los dedos, yo noto sí que se desliza, se, desliza, se desliza un poco más. Es más difícil deslizarse, aunque, aunque supone que es, para, es un producto hidratante, ¿vale? Que debería deslizarse muy bien y tal. Sí, un poco más lentamente. Mientras que esta es muy ligera a la hora de deslizarse, ¿vale? Luego, otra cosa. Para las personas que tengan la piel muy grasa, yo no les recomiendo esta, ¿vale? Porque este es muy hidratante. Entonces, les recomiendo más esta, ¿vale? Para si tienes la hidratante. Que tiene más pigmento que la BB Cream, porque esta, la verdad, es como una, es como una crema, crema con color. Lo que yo hago muchas veces es mezclarlas, ¿vale? Es, me pongo la BB Cream y luego si quiero dar puntos de luz, tengo este, que, que aunque sea mi tono, pero es un, el tira más a naranja y me va a dar esos puntos de luz que yo quiero en las mejillas, en, esta, en lo que es la zona, de la, la zona T, un poquito, si quiero, un poquito, incluso la utilizo muchas veces como sombra, ¿vale? Pero me la doy un poquito en el párpado y queda más clarito y ya voy súper natural. Entonces, puedes mezclarlas, ¿vale? Entonces, conclusión, ¿vale? Que tienes la piel normal, ¿vale? Con pocas imperfecciones, BB Cream, ¿vale? Totalmente. Que tienes la piel un poco grasita, un poquito, ¿vale? Y, y, está, y además, y esta de a lo mejor te va a dar aceite, utiliza la Smart, ¿vale? Porque esa, al deslizarse un poquito más, es hidratante, pero te sirve también para una persona que tenga la piel un poquitín grasa, un poquitín, y que tenga a lo mejor un poquito más de inversiones porque cubre un poco más esta, esta, ¿vale? Y eso es todo. ¿Y qué más os tengo que decir? Sí, calidad-precio, ¿vale? El precio más o menos es similar, estás un poquito más. Pero merece la pena. Entonces, si yo tengo que hablar de calidad-precio, los dos productos estos de Kiko me gustan muchísimo. Yo soy una, una persona que utiliza bastante marcas diferentes, ¿vale? Por lo de ahora mismo con la cosmética, pues pruebo de todo, ¿sabes? Entonces, pero tengo que decir que estoy bastante sorprendida con estos dos productos de Kiko y que está muy bien y que además que me alegro mucho de que haya para piel negra. Porque hay muchas firmas que todavía no tienen baby cream para piel negra, ¿vale? Estoy todavía buscando una baby cream de Garnier que tenga mi tono de piel. <risas> así que cuando la encuentre, os lo cuento. De momento, no la he encontrado, así que os comunico esta. Vale, lo que más me encanta de esta, que esta no tiene, que eso me ha decepcionado un poco, es que tenga una protección 30. Esto es que me, me, me, me encanta. ¿Por qué? Porque es muy importante protegerse la piel, ¿vale? Y aunque... Eh, muchas mujeres negras piensen que no, que no nos hace falta porque somos oscuras de piel o la gente en general piensa estas cosas que son chorradas, que no sé de dónde las sacan. Es muy importante que nos, nosotras, las mujeres negras, también nos protejamos de la piel, porque tenemos tendencia a que nos salgan manchas. Y, ya, y las que me estáis viendo ya me entendéis. Además, nuestras manchas, cuando te, sal, te salen, el doble de oscuras, que tu tono de piel. Y para quitártelas, eso es un castigo divino. ¿Por qué? Porque si no te las quitas bien, al final te queda la piel más clara en esa zona. Así que más vale prevenir que curar, ¿vale? Así que importante coger lo que es una baby cream. O cualquier maquillaje que utilicéis, que tengas eh, protección solar, ¿de acuerdo? En este 30 está muy bien para nuestra piel, ¿vale? Y nada, y eso tengo eh, que deciros hoy. Entonces, la próxima semana hablaremos de... De productos de... de Cantú también, hablamos de Cantú, eh, pero hablamos de lo que es su gel. Ese gel que tiene, que es para fijar, que a mí realmente... Todo contaros que no me ha el resultado que yo esperaba, así que vamos allí a hablar de Cantú y ya nos vemos y ya está. Y recordar que tenéis esos dos de Kiko para que los probéis, que son, son estupendos y uno es Smart y otro es la BB Cream de toda la vida, ¿vale? Pero de Kiko y nada, nos vemos la próxima semana un besito muy grande estoy encantada de estar aquí con vosotras y con muchos productos que yo voy a ir haciendo reviews porque ahora como estoy en el sector otra vez pues la verdad que tengo la, la suerte de poder encontrar todos productos de primera mano que no siempre me los puedo comprar, ¿vale? pero eh, los que voy comprando me compro cosas que realmente para mi todo de piel y o para mi cabello pues creo que me van a funcionar entonces voy a dar dando reviews, pues así por ejemplo a estos les pongo un verde, ¿vale? Les voy a pasar esto y les de realmente una V verde porque estoy encantada con esto, ¿vale? Así que un besito, nos vemos y recordad que eh, podéis eh, leer muchas más cosas sobre mí o sobre todos los tratamientos y cuidados de belleza, lo que sea en curlyman y wordpress.com, ¿vale? Y para motivación tenéis via Happy Woman, os voy a dejar los enlaces, siempre voy a poner los enlaces abajo de las dos para que no tengas que andar buscando, que aquí las mujeres están no tenemos tiempo de nada, estamos mujeres muy ocupadas y y muy de nuestra época así que un besito os quiero y ya está y chao besito besito adiós a ah, suscribiros por favor suscribiros que ya he vuelto que como no suscribáis es que no sé qué va a pasar aquí suscribiros que ya he vuelto que estoy aquí de nuevo vale ahora como siempre os voy a dejar eh, eh, con el próximo vídeo que vamos a ver que es Cantú ya se ha dicho gel para comentaros qué tal me ha ido a mí a ver si os ha ido igual a vosotras ya lo has utilizado. Ah, y otra cosa, si hay algún producto que hayas utilizado, es visto y queréis que investigue sobre él, has escuchado, me lo decís, ¿vale? Ya sabéis que también disponéis de nuestras tazas y camisetas curl y manga, pues para poder comprarlas. Y nada, y nos vemos en el próximo vídeo. Mis queens, chao, adiós.